Del cartel de transporte. de aquí. Esa cosa que ni hablar sabe. Habla como una analfabestia. El ¿Eh, senador. Aunque le doy la razón ahí. Pues sería interesante. Preguntarse. Y puede venir aquí para yo hacer. Señor director. Mi, mi primer comentario. Y, y por suerte hoy. Las informaciones que tengo están disponibles temprano. ¿Ustedes creen que el país, fíjense que él va a tener el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, que a propósito complació a su esposa, eh, estaba fajado bailando en una inauguración y declararon a, a Juan Luis Guerra como embajador de la marca país. En este país el dinero va al que tiene dinero. Y al pobre los impuestos al pendejo para que lo pague. Y bailando malo el presidente, pero cumplió. Dice la, dice la primera dama Raquel Alvárez, a mí hay que bailarme bueno. Y lo bailaron en el día de ayer Los ricos no tienen problemas. Los problemas los tienen los de abajo, decía Mariano Azuela. Y habría que preguntarse, señor presidente. Con el estado de emergencia, 45 días más. ¿Ustedes creen que le hace bien al país? ¿Están ustedes de acuerdo? Por un lado, el que está en su casa con, el, con los 10 mil pesos que le dan de el quédate en casa, eh, para ti, fase, el que recibe su tarjeta Solidaridad, no Bonolú, y que, que reúne re, re ahí sus 20 mil pesitos y que nada más tiene que ir a, a ponchar a pasar la tarjetita, a lo mejor ese no tenga problema y que esté desempleado. ¿Y cuándo se la quiten ahora en diciembre? ¿Ustedes creen, señor presidente, que el pueblo está dispuesto, lo apoya? Pero yo creo que sí, porque ayer Lagalo dijo que el 80% de la población aprueba su gestión. O sea que casi todo el dominicano, de cada 100 dominicanos, 80 están encontrándose que está bien y aprueban su gestión. Entonces habría que consultarle al pueblo si quiere 45 días más de estado de emergencia. Yo repito, vamos a solicitar toda esa cosa y toda esa tarjeta para tenerla ahí. Y entonces nosotros estar cómodo ponchando y pasando la tarjetita para que esté bien y, y pasarla suavecito y poner ahí a unos cuantos primos, unas cuantas gente. Porque totales eso lo venden también para, para que, ¿verdad? Eh, se tengan todas las tarjetitas también y, y nos la pasemos suave estas vacaciones, 45 días más de vacaciones con todo el dinero que tenemos en los bancos guardado eh, la compra que no hace el Estado y no estar tranquilito en su casa, quedándose en casa tranquilito con 45 días más. Eh, ¿Ha detenido el crecimiento del COVID? El COVID-19 solamente sale a, después de las 9 de la noche a contagiar a la gente. El COVID tan solo contagia de 9 de la noche a 5 de la mañana, lunes a viernes. Y los fines de semana el COVID sale a las 7 hasta las 5. Es un virus disciplinado que dice, de esta hora a esta hora yo salgo a enfermar. A las otra hora yo lo libero, me voy para la, Me guardo ahí. ¿Dónde se guarda? En el, en el microcosmos. Y después entonces vuelvo para enfermar a partir de las nueve. Eso está generando choques, está generando incertidumbre, porque en definitiva, por ejemplo, miren a la perversa que la agarraron. Ya la liberaron hoy. El pelotero también, porque eso no, no, lo, no lo va a aguantar nadie, esa cuestión de de, de estar, ese, ese, ese claustro, ese encierrismo, eh, eh, nada más está bien para el que tiene su problema resuelto. Vamos a, hacer, a dejar que la economía explote. Vamos a preguntar a la gente, ¿usted está de acuerdo con esos 45 días más que solicitó el presidente Luis Abinader? de no, de Dime, Agustín ahora yo quiero mandarle un saludito a mi madre en Centro y a Felipe Vicente. Que no se pierda su programa, desde que comienza hasta que termine. Un placer. ¿Y qué te opinas, Agustín? ¿Qué te opinas, Agustín? ¿Tú qué, ¿Tú qué tú crees? ¿45 días más? ¿Te parece bien que solicito al presidente? No, no, no, no. Porque el problema es que el virus está aumentando. Y con esos 45 días más no, no se va a resolver el problema. Si se resolviera con eso, está bien. Pero no se resuelve así eso debiera estar todo abierto de día y de noche con regla, pero que aquí no hay regla para nadie ese es el problema el presidente dice una cosa y nadie le pone asunto ¿Qué problema? y la cosa no puede ser así si todo el mundo anduviera con su mascarilla en la calle que no que hay uno que andan con mascarilla y todo el mundo mantuviera su distanciamiento social pero no hay nada de eso de noche todo el mundo amanece en la calle ya eso es la libertad y en esos puntos así que que, que la gentecita se aguanta. Y si agarran algún y se agarran algún sí. pendejo, ¿verdad? Eh, de noche, que va a trabajar a lo mejor, a ese le entramos a paro. Exactamente. A ese... Pero vaya yo, ma, para que usted vea, que esto apuestándose uno con otro. Yo fui a comprar una correcta y la iba a dejar, porque no había como pagarla. Así y es. Y me dijo una vieja que andaba nunca, con un carnato adelante, pues páguelo usted primero de guapo, gracias doña porque me dio ese chance, porque no había tiempo para pagarle tanta gente que había Sí así, ya, ya el miedo días, día día, ya todo, el miedo se previa, y todo está lleno como no, adelante, dime gracias Agustín, excelente comentario buenas noches, dígame bueno, ¿Qué bueno, le parece 45 que... días más de, de cuarentena aquí eh, salieron más de 30 profesores con COVID pero hay eh, muchas fiestas clandestinas aquí en San Francisco de Macorís y en esas clande esa fiestas clandestinas eh, hace varios meses y en estos meses todavía no han salido eh, un brote de COVID que se pueda decir salieron 150 infectados en San Francisco de Macorís y entonces si no están dando clases y esas profesoras salieron con COVID ¿Cuál es el problema? Está buena esta pregunta, muy buena. ¿eh? Mi, solu mi solución fuera algo más sencillo. Se abrió el país y la persona que no ande con su mascarilla, se le pone su multa. Usted entra a cualquier ya sea colmado o cualquier empresa y no carga su mascarilla, se le pone una multa a esa persona porque en la calle, si usted anda en la calle, un alcohol y no anda en el aire. Y el COVID no está después de la noche. Entonces tenemos que educarnos y ser más conscientes de lo que está pasando hoy en día. Excelente. Muchas gracias. Excelente la opinión de ese joven. Así mismo, el que no la use su multa, bien. El establecimiento que permita que la gente a, a, accese a él sin respetar el distanciamiento. Y usted entró, vamos a hacer un operativo al azar todos los días. Vamos a entrar a este lugar. ¿eh? Ah, no le están respetando. Le cierran el establecimiento. ¿Y ¿quién cierra un establecimiento comercial aquí? ¿Quién se pone con los ricos? Ustedes lo han visto que han cerrado. Un centro de bebedera lo cierran y al otro día lo abren. Ustedes no han visto que todos los centros de bebedera a toda hora están llenos. Te va a los supermercados llenos, te va a los centros médicos llenos. Y ya no se respeta nada de esa cuestión. Entonces, el COVID nada más sale a las 9. No voy a insistir más en eso. Eh, a los pendejos que quieran tratarlo así, no voy a tomar mi tesecito, mientras tanto. Con permiso usted. Y me excusa, ¿eh? No puedo hacer televisión, pero por asuntos de salud debo hacerlo. Entonces lo dejamos ahí. Si la gente quiere 45 días más, porque le está yendo bien, con su quédate en casa, puesto para ti. Y todo lo que le criticaron al PLD lo hacemos ahora. Y lo que estaba mal antes ahora en el poder está bien. Pues quién soy yo para meterme con eso. Maceta, vamos a estar en cuarentena hasta el año que viene. Ojalá y que, que el COVID se reduzca. Porque la positividad sigue igual y se ha mantenido invariable. Y ustedes creen que es verdad que no se ha muerto gente y no se ha contagiado. Y que esos números que da Salud son son eso es mentira. Pero si el mismo Salud Pública va a una gallera y dice que una gallerita pequeña encontró 69 a mí me llamaron eh, Pepo nos, nos envió una, una información de que en Castillo eh, había un brote de, de COVID pero nadie se atreve a decirlo eso ahorita agarran y lo demandan y lo meten preso también por decir la verdad ¿no? y buenas noches porque aquí el que dice la verdad yo conozco aquí, para poner un ejemplo, establecimientos comerciales que su personal entero dio positivo. Yo aquí, te paso inmediatamente, Pedro Jacobo, aquí un banco, yo le dije a ustedes, un empleado me dijo, mire doctor, aquí todos los empleados están positivos y han puesto a la mayoría a trabajar. Y en ese aire acondicionado nos hemos contagiado todo. Y eso pasó así, pero eso están apoyados. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué está ahora? Dime, Pedro Jacobo, ¿qué tú opinas? ¿Qué está la fiebre del piso es incendio muchísimas enfermedades morían personas ¿y qué pasó con eso? todo el mundo se quedaba en trabajo y eso se olvidó ¿qué pasó ahora? con el COVID que no hombre pues, toma grande no eh, la cuenta porque le está resultando mucho son miles de millones de pesos de multas yo, yo, yo creo igual que tú que el COVID se ha ¿Eh? convertido en un negocio y entonces, el Estado lo entendido así, está manejando ese negocio del COVID. Sí, entonces, son cosas que como tú dices. Entonces, los mercados llenos, los mercados llenos, la coñera llena. Entonces, ¿qué es lo que le queda de que estamos regulando? Entonces, hay algo detrás de eso. Entonces, no es que quizá, ah, quizás quizá pero a no estar de acuerdo que, que quizás le toque de que es con la situación de maldito que se le está dando a eso. Hay muchas personas que vos todavía no puede trabajar, pero lo que le está llegando, la comida en la casa está bien que se puede llegar, que no siga, que siga el toque de queda, porque se está viendo muy bien. ¿no? Entonces, son cosas que el presidente o las autoridades tienen que evaluar esa parte, porque se está montando más gente ahora en los supermercados, que anterior es peloso, porque si abren todo, bueno, cuerpos la gente va a quitar menos a los supermercados, porque ya está todo abierto, pero eso sí... Tiene que hay en este país. Que Excelente, Pedro Jacobo, Este es el líder comunitario, su opinión. Y más, yo voy a, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a decir, hablar con más, con más sinceridad aquí, y no se atreven a decirlo, porque el que habla eso, ahí ofende, usted tiene pruebas, cuidado. Bueno, aquí todo el mundo está enterrando a su muerto y tratando a su gente en su casa, con remedio casero. Y todo el mundo está ahí eh, tomándose con prescripción su, su cloroquina, algunos se toman su ivermectina. algunos, bueno, ya todo el mundo se está tratando, algunos usan su paracetamol cuando le da fiebre y el dominicano se ha recetado siempre. Y está enterrando todo el mundo a su gente y todo el mundo calladito. Y no hay COVID todos los días que escuchamos que se mueren la gente, por eso hay que dejarlo así. Porque como el COVID sale de noche nada más a las nueve, pues por eso es que a mí no me ha dado, porque yo me he quedado aquí. Yo conozco amigos, periodistas, a nivel nacional y a nivel local, que fueron, ah, me voy a viajar, y que fueron a viajar y descubrieron que tenían COVID cuando se fueron a hacer la prueba. La prueba está positiva, su familia está positiva también, Entonces, ¿cómo es? Y usted ve esa gente hablando, usted sabe las empresas que están lleno de eso, porque están asintomáticos, pero a todo el mundo lo da igual, porque usted le puede dar asintomático y puede llevar la muerte a su casa.